¿Cuándo en nuestro gobierno el FMI ha acertado? Una sola vez, dígame. No hay, nunca ha acertado, nunca ha acertado. ¿eh? Por eso estoy tranquilo. El FMI en su informe Perspectivas Económicas Globales, publicado el 12 de abril, proyectó que Bolivia crecería en 3,8% este año una de las mayores de la región, seguida de Perú. Sin embargo, el presupuesto general del Estado prevé que la economía boliviana crecerá por encima del 5%. Se equivocó una vez más el Fondo. Se los he dicho a ellos, se los voy a decir cuando vaya a la reunión de octubre en este año, pero es ya una retórica del ministro de Economía boliviano de siempre. Iniciamos nuestro discurso en el Fondo Monetario diciendo que una vez más se equivocó el Fondo Monetario Internacional.